si usted compró un televisor Samsung, de la marca Samsung, una pantalla, este, y le viene el control ya como este, en este caso, como este, que sería este, estos son los, los modelos antiguos de las televisiones antiguas, así venían, o incluso, todavía hay muchos televisores, eh, muchos televisores que usan este control, entonces, las funciones principales, este control es exactamente igual que este, simplemente que... Este trae el teclado, trae todo y este ya no lo trae. Pero, vamos a ver que hace exactamente lo mismo. Si, mi, si con el control anterior de, de teclado, yo subo volumen con este. Y aquí le bajo, con el control nuevo, con este botón de volumen, lo pucho hacia adelante y va a ser como si subiera el volumen con este. Este, este botoncito de volumen... Y canales es como si fuera una palanquita. La, la muevo hacia arriba o hacia abajo. Entonces para subir volumen la pucho hacia adelante. Y para bajar volumen la pucho hacia atrás. Como si fuera una palanquita. Con este, con este para cambiar canales le pico hacia adelante para ir hacia arriba. Y con este le pico hacia abajo para ir al canal a, a anterior. Con este hacemos exactamente lo mismo. Con este botoncito también es como una palanquita. La pucho hacia adelante. Y me voy al canal hacia... Al que sigue. Y si la pucho hacia abajo. Eh, se va al canal anterior. Es como les digo. Como este. Aquí está. Miren aquí está. Si ustedes escuchan. Miren. ¿Se dan cuenta? Escuchen el... Miren. Escuchen. Hacia abajo. Es como una palanquita. O el canal es... ¿Se dan cuenta? Es como una palanquita. Entonces... Este, como les digo para subir volumen la puchan hacia adelante y hace esta función la puchan hacia abajo y hace el, el, la disminución de volumen en este, en este teclado o en este control remoto trae la opción que se llama cuando lo quieren poner en silencio que es mute así normalmente como lo conocemos como mute dice este así, a simple vista no, no lo miran no lo trae pero el botón de volumen que es una palanquita como les menciono hacia adelante y hacia atrás si ustedes la presionan como si fuera un botón también hace el efecto como, como si fuese para poner el mute en este caso que sería este, si ustedes lo presionan apaga, la, apaga el sonido, lo pone en silencio totalmente y si quieren volver a regresar el sonido simplemente lo vuelven a oprimir y hace, hace la función que acá en este control hace el mute ahora, si ustedes están en el canal digamos 7 y quieren ir al canal 36 ustedes para, para cambiarlo de canal simplemente le ponen 36 y se cambia el canal aquí este, te, este control no trae teclado pero trae una opción que dice 1, 2, 3 no sé si se alcanza a ver bien aquí está el botoncito que sería este de 1, 2, 3. Ustedes lo presionan el botón. Y aquí abajo les, les, va, les va a aparecer lo que sería el teclado. Este teclado les va a aparecer aquí abajo. Se, y ustedes ya van a poder seleccionar. Digamos el 15. Y, y el centro. Recordemos que el centro. Es el, es el Enter. Que se usa por acá en este otro teclado. Con el que entran acá. Cuando ponen algo y, y le dan entrar, este viene siendo la opción el del centro es el Enter. Ahora, cuando ustedes buscan, quieren este con este control que trae flechitas para un lado, para el otro, hacia arriba o hacia abajo que que aquí ah de hecho aquí está miren aquí está este es el Enter este con este entran ustedes con esta flechita buscan hacia arriba. Con esta flechita buscan hacia el otro lado, con esta para acá y con esta hacia abajo. Este control es, hace exactamente lo mismo. El círculo es una cruz, que sería esta cruz, así. Esta cruz. Y el puntito del, del centro es el Enter. Si ustedes ponen este canal, digamos, 08 y le pican Enter... Es exactamente este, van a oprimir aquí donde están los números 1, 2 y 3, se les va a poner el tecladito abajo, una línea de números y con la cruz, con esta cruz, con las que ustedes seleccionan, es exactamente lo mismo. Si quieren ir para allá, le van a picar de este lado, si van a venir de este lado para acá, como si fuera este teclado. Si se dan cuenta, tiene exactamente las mismas, las mismas funciones, es el, es el parecido simplemente que este pues ya no trae el teclado, ya no trae... Así como este va. Entonces, si queremos ir hacia allá, este, vamos a ir con, con este lado, que sería esta flechita. Queremos venir para acá, le picamos este lado, que sería esta flechita. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. El Enter, es el punto del centro, es el Enter. Para irnos a menú, para irnos a menú, nos vamos a meter en lo que es en la casita. En la, eh, presionando en la casita, se despliega abajo en varias opciones y en la parte de este lado se va a aparecer una tuerquita que es menú. Ahí es donde nosotros entramos para ir a ajustar las imágenes, para ir a ajustar este, lo que es este, los canales, el audio. Entonces, les comento, esto es exactamente lo mismo para aprender para aprender Teclado, teclado. Ustedes primen este botón y se les pone el teclado. Volumen hacia arriba, volumen hacia abajo con este, lo puchamos hacia arriba, hacia abajo. Canal hacia arriba, canal hacia abajo. Canal hacia arriba, canal hacia abajo. Entonces, si yo estoy mirando el canal, digamos, 85. Y luego me paso al canal 14. Y quiero estar mirando los dos. Ya ven que de repente estoy en uno y me regreso. Me, me voy al otro y me, me regreso al otro canal. En este, cana, en este control, trae la opción de, del display que lo oprimen y se regresa al canal anterior, con este control hace exactamente lo mismo, si ustedes oprimen este, esta flechita, si están en el, en el canal 48, con esta flechita se van a regresar al canal 5, o dependiendo al canal que estén estado anterior, con esta flechita, hace las dos funciones, sube a uno y regresa al otro, con esta, este, este play, que está por un lado, es en este caso, si están viendo algún video, si están viendo este YouTube en la televisión, con este mismo le pueden poner pause. Si también una película, Netflix o algo, con este con este se le pone pause al, al control. Los tres puntitos, aquí está, a ver si se mira, aquí está. El botón de los tres puntitos, que sería este. Miren, les enseño esta pantalla, porque este control que yo tengo, es un, es un modelo un poquito más antiguo. Si se dan cuenta, aquí en el centro, este control, no trae esta opción que dice micrófono. Este, este modelo es más reciente, de la Samsung. Este modelo ya lo usan para, este, para hacerlo de manera este, con voz. Ya será cuestión de que si ustedes tienen este control remoto que trae ya el micrófono incluido, ustedes lo van a poner, este, poder hacer a través de voz, ¿verdad? Así como cuando ponen su famoso, este, la Alexa, verdad, que, que nomás le, le indican, cambia el canal 51, por decirlo así, pero ya va a ser cuestión de programarlo. Si su control viene como este, obviamente no van a poder hacer lo que es la función de voz, porque como se dan cuenta, mi control, este no trae todavía el micrófono. Es un modelo un poquito más antiguo, entonces, este, no trae esa función, pero no tiene ningún pierde, amigos. Les digo, este control, como aquí están, el anterior y el nuevo, les digo, el teclado, oprimen aquí, volumen hacia arriba, hacia abajo, canales, y este, es lo que, es lo que hace este, este control remoto. Les digo, si ustedes se van aquí a la casita, automáticamente les va a prender la, la tuerquita para que vayan ajustes, ya cuando ustedes entran a configuración, aquí se les va a poner audio, este, imagen, eh, Aquí se las van a poder eh, ir poniendo cada una de, la, de las opciones que tenga la, la televisión. Incluso para lo que es el internet. Y ustedes ya van a ir entrando en una. Y ahí se les va a ir desprendiendo la información. verdad. Si le ponen sonido se les va a aparecer. En sonido se les va a aparecer lo que es. Este, salido, sonido de salida, de entrada. Este, va a tener la opción para poner bluetooth. Para en caso de que quieran conectar una televisión parlante, digo una bocina parlante perdón, o un teatro en casa, ahí se les va a aparecer simplemente que saben que la bocina parlante le van a conectar el bluetooth y aquí en la televisión automáticamente va a detectar la bocina, por ahí tengo algunos videos que había hecho anteriormente sobre cómo conectar este, una televisión este, en bluetooth con una bocina parlante, también por ahí te había hecho otros videos relacionados a esto, pero hoy le quise hacer algo diferente simplemente mostrándole lo que es el control de los anteriores y el control nuevo para que tengan una idea un poquito más clara en caso de que de repente yo sé que al principio nos perdemos un poquito porque estamos acostumbrados a una cosa y de repente nos salen con otra y entonces ahí este, nos, nos revolvemos un poquito pero esto es lo que yo les quería enseñar amigos aquí está el control el, el, digamos el original que sacaron de primero y aquí está el control de los nuevos que están saliendo. Les digo. Aquí está. No tiene pierde. Teclado. Teclado. Volumen. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. Cambio de canal hacia arriba. Cambio de canal hacia abajo. Con este se cambia. Con la casita nos vamos a ir a lo que es este el menú. Aquí está la casita. La casita. Nos vamos al menú. Las, las cuatro flechitas hacia arriba. Aquí está lo que es el círculo. Hacia arriba. Hacia abajo. El círculo del centro es Enter. Estos botones... Eh, de colores que son estos o más o estos podría ser. Eso solamente tiene la función a en caso de que tengamos conectado un juego este un juego o algún algún dispositivo que utilice los cables que conocemos otro ¿eh? por si sí que anteriormente que era un DVD, un Blu-ray o un PlayStation. Si tenemos conectado algún aparato de esos en, en la televisión vamos a poder utilizar estos, estos botoncitos de colores. De lo contrario, no. Y bueno, amigos, espero que les haya quedado un poquito claro sobre, o más bien me haya sabido explicar sobre los controles remotos este, nuevos y los anteriores. Les digo, no tiene mucho pierde. Es la misma, lo mismo, simplemente está más pequeñito y que las funciones acá ya están ocultas y de este lado en los controles este, normales pues no, están todavía los, las teclas aquí, ¿verdad? Pero les digo, esto exactamente es lo mismo. Así es que espero que les haya funcionado bien, amigos. Espero que les sirva esta pequeña guía. Y si les gustó el video, acuérdense que pueden suscribirse al canal. Pueden darle like al video. Activar la campanita de notificaciones, amigos. Así es que, por el momento me despido. Y nos vemos en la próxima.